Queridas amigas, siguiendo con nuestro, siguiendo con nuestras clases. El día de hoy vamos a hacer un chaleco. Un chaleco que nos sirven para diferentes proyectos. no? Sencillamente ustedes pueden agarrar cualquier tela, la tela que más les guste. Agarran sus moldes y empiezan a hacer su chaleco, ¿no? Por ejemplo, para este proyecto tenemos dos moldes. Esto que es la parte delantera, chaleco delantero. Normalmente cuando hago chalecos me gusta... Ponerle eh, cómo se llama tela de forro u otra tela, o hacerlo también reversible, cosa que así este el proyecto uno le cambia, lo, lo voltea y ya pareciera otro otro muñeco, otro proyecto. No, entonces, amigas mías, entonces acá tenemos, cortamos nosotros. dos piezas de tela, de la tela que más nos guste, de la tela que ustedes crean conveniente eh, puede ser a cuadros, puede ser de colores, puede ser en jean, dependiendo de qué proyecto vayan a hacer y esta es la parte trasera, ¿no? esta es la parte trasera, acá lo hacemos en tela doble, igual una pieza en tela y una pieza de forro ¿No? El forro puede ser cualquier tela que ustedes tengan a la mano o de la tela del color que vayan a hacer su proyecto, dependiendo de eso. Entonces, vamos a cortar, marcamos, cortamos. Acá ya lo tengo cortado. Esta es la, la tela del forro que voy a usar. Esta es la parte de atrás luego voy a usar esta es la otra parte del forro también aquí está esto esta es la parte del forro esto va para aquí y esto va para acá y aquí está mi tela ya cortada Aquí está la parte de mi chaleco, la parte delantera de mi chaleco. Entonces ya tengo todo cortado. ¿Qué voy a hacer después para poder forrar? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Agarro mi tela de la parte de atrás. Entonces lo que hago es lo siguiente, ¿no? Esta es la tela de atrás, esta es la tela de adelante Entonces agarro yo de esta manera Lo pongo así Pongo como siempre mis alfileres Como siempre pongo mis alfileres Entonces pongo por donde vamos a coser ¿Qué parte se va a coser para poder hacer este chaleco? Miren ustedes. Vamos. Y qué es lo que cosemos. Vamos a coser toda la parte de abajo. Toda la parte de abajo. ¿No? Vamos a coser las dos telas, toda la parte de abajo, luego vamos a coser la parte de la sisa, ¿no? Donde iría la manga, pero como esto lo vamos a hacer manga cero, entonces vamos a, a coser esta parte de acá. Luego, hijo mío, por favor, mi bebé, ¿cómo es posible que eso, esos son esos inconvenientes de... Estar grabando en vivo. Los enanos, mi pequeño bebé, nos interrumpe. Bueno, son gajes del oficio de amigas mías. Entonces después vamos a coser esta parte de acá, de lo que sería la manga. Luego vamos a coser la parte del cuello, dejando abiertas la parte del hombro, las dos partes del hombro y la parte de los costados, ¿no? Igual vamos a hacer la costura aquí. Igual vamos a hacer la costura aquí. En lo que es la parte delantera del chaleco, igual vemos Miren ustedes, este la parte este la parte de aquí. ¿No? Al revés lo tenemos que coser. Igual vamos a coser, dejando abierta los hombros, acuérdense. Vamos a coser toda esta parte de aquí hasta aquí, ¿no? En forma de L. Vamos a coser esta, toda esta parte hasta acá. Y luego vamos a coser esta parte de acá, de lo que es la manga también, lo mismo. Dejando abierto estos costados y el hombro, ¿no? Lo mismo hacemos con el otro lado. Y entonces nos va a quedar de esta manera nos va a quedar de esta manera hemos cosido la parte de acá abajo que les dije hemos cosido el lado de lo que sería la manga hemos cosido el lado del cuello luego de ahí amigas mías ustedes cortan todo el exceso de las partes que hemos cosido o sea de aquí cortamos todo el exceso de lo que es la manga también cortamos todo el exceso y para voltear hacemos los famosos piquetitos sobre todo en estas partes de aquí no hacemos nuestros famosos piquetitos para que para que al momento de voltear no se arrugue ni nada de esas cosas entonces ustedes todo sobre todo cuando hay lados redondos para voltearlos entonces ustedes hacen lo mismo el cuello también quitamos primero todo el exceso y después volteamos ¿Cómo volteamos dijimos que dejamos dejemos las partes ¿no? de los costados y la parte de los hombros esto para qué es esto es para voltear voltear no tengo la tijera a la mano como nunca no he puesto la tijera a la mano así que momentáneamente vamos a voltearlo vamos a voltearlo bien Miren ustedes, entonces nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar de esta manera. Este serían los hombros. Que después lo tenemos que coser, ¿no? Después lo tenemos que coser. Entonces, esta es la parte de atrás, ¿no? Esta es la parte de atrás de nuestro chalequito y esta es la parte de los hombros. Lo agarramos bien, lo jalamos bonito y luego qué hacemos? Cosemos por encima toda esta parte, las mismas partes que hemos cosido. Cosemos un filete, cosemos otro filete, la parte de acá y lo mismo. En la parte de lo que sería la manga, también cosemos, ¿no? Miren ustedes, mi enano está haciendo unas travesuras. No lo he visto que se ha metido acá a mi cuarto de costura el enano. Imagínense. Bueno, entonces, vamos, ¿no? Volteamos, igualito también acá, también hacemos lo mismo. Miren ustedes, igual, cortamos todo el exceso. Hacemos los piquetes y luego volteamos, ¿no? Para hacer lo mismo que les digo la costura. Para hacer lo mismo las costuras, miren cómo van a quedar, mire qué bonito va a ir quedando el trabajo. Entonces cosemos esta parte de acá, todo en forma de L, y cosemos por encima todo para hacer un ribete de nuestro de nuestro chalequito, ¿no? entonces nos va a quedar nos va a quedar así miren ustedes, acá ya le hemos cosido lo hemos volteado hemos cortado los excesos hemos cortado los excesos y hemos volteado, ¿no? una vez que ya hemos volteado que hemos cosido todo recién recién vamos a coser recién vamos a coser Vamos a sacar esto para que no nos estorbe. Recién vamos a coser lo que es el hombro. Vamos a coser lo que es el hombro. Y vamos a coser aquí a los costados. ¿No? Miren ustedes, aquí a ambos lados, estos son los hombros. Y estos son los costados. Luego de ahí, si queremos que sea reversible, luego de ahí cortamos hasta el mínimo... Y sencillamente a esto le damos vuelta, así de esta manera, y lo vamos a coser por encima. Entonces al coser por encima va a quedar como un pequeño detalle, ¿no? Un adorno, y entonces así lo volvemos reversible a nuestro chalequito. Lo mismo hacemos con la parte del hombro, lo mismo hacemos con la parte del hombro ven ustedes hemos cortado, aquí todavía no lo hemos cosido porque eso lo tenemos que hacer con paciencia y ya quedaría listo nuestro chaleco reversible sencillamente esto como no lo vamos a hacer reversible lo volteamos y así queda nuestro chaleco miren ustedes qué bonito ¿Ves? todo está, está forrado Está forrado y mire qué bonito queda el trabajo. Siempre les digo aquí en el rincón de Ana María, siempre les digo a todas nuestras alumnas que nosotros siempre tenemos que fijarnos en los detalles. Así sea el más pequeñito, el más simple, siempre su trabajo hágalo impecable y siempre preocúpense por los detalles. ¿Por qué? Porque me ha sucedido, por ejemplo, que una clienta muy exigente, ¿no? Este, tenía la costumbre de desvestir a sus muñecos, gracias a Dios siempre tuve yo, este como me gusta hacer las cosas, me encanta hacer mi trabajo y siempre me gusta hacer las cosas completas, no, no como muchas que a veces solamente le hacen las mangas, solamente hacen, ponen la tela acá, ponen la manga así y ya esto es una manga. Bueno, esto de acá es es, es el brazo de un muñeco de un reno, ¿no? Entonces, acá no este es un brazo, o sea, no no está no, no es para una vestidura, ¿no? En cambio, algunas manualistas sencillamente hacen esto por por flojera, porque para ellas de repente es más práctico y sencillamente lo ponen encima, ¿no? Entonces, esta clienta, como les digo, tenía la costumbre de desvestir a sus muñecos para saber cómo estaba hecho. Entonces, después vino y me dijo, ¡qué bonito tu trabajo! Nunca me había encontrado yo con un trabajo así, porque te preocupas por todos los detalles. Entonces, le dije que nosotros teníamos esa costumbre, ¿no? Eh, como nos encantan los detalles, entonces, si nosotros también somos detallistas y como mujeres también. Cuando vamos a hacer algunas compras, también nos fijamos en todas las cosas, ¿no? Entonces le dije que todos nuestros trabajos, ella los iba a encontrar así, trabajos totalmente completos. Si era una camisa, la camisa iba a estar completa. Si era un pantalón, el pantalón iba a estar completo hasta el mínimo detalle. Con su elástico, con su botón, con lo que tendría que ser el pantalón que hacemos en este momento. Entonces a raíz de eso nosotros ya siempre, siempre hacemos eso. Inclusive a los muñecos le hacemos los deditos, así vaya el zapato encima, así la gente no le saque el zapato. Si le saque el zapato, ya se da con la sorpresa de que tiene deditos, que está todo un muñeco completo. Entonces, amigas mías, esto ha sido la clase del chaleco. Aquí tenemos terminado el chaleco, ya si ustedes quieren le ponen unos botoncitos acá. ¿No? como adornos, si quieren el chaleco abierto el chaleco cerrado, de repente le ponen un botón acá un botón acá y le pasan como pasadores no o si no, le ponen sencillamente unos botoncitos, ya sea de colores ya sea dorados, miren ustedes todo forradito y qué bien qué bien se ve el trabajo entonces amigas mías así terminamos nuestra clase de los chalequitos hasta nuestra próxima clase, chicas. Como siempre, aquí en el Recón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, siempre es nuestro lema de qué nos sirve saber tanto si no podemos compartirlo. Y acá siempre, siempre le vamos a dar todos los secretos que nos enseñan a nosotras o que aprendemos porque buscamos y buscamos y buscamos. Todos, absolutamente todos los secretos se los vamos a dar. Ya saben que tenemos un centro de capacitación virtual. Tenemos nuestra tienda virtual. Estamos aquí en el Perú. Repartimos a todo Lima y a todo el Perú. Todo lo que usted compra aquí en el rincón de Ana María, donde juntas, lo podemos hacer. Todo es enviado a su domicilio. Ya sea sus moldes, se los enviamos a su mail. O le enviamos una carpeta para que usted lo pueda descargar. O si desea también, si desean físico, también se lo enviamos. Pero es a todo el Perú, a todo Lima y a todo el Perú. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque los gastos de envío desde mi país, mi querido país, son caros hacia el exterior. Entonces, prometerles que le vamos a enviar fuera del Perú sería mentirles porque muchas veces los gastos son demasiado altos entonces siempre por eso le decimos si coordinamos los gastos y a usted le conviene entonces con todo el gusto, con el mayor de los gustos se lo enviamos porque enviamos a Colombia enviamos a Ecuador, enviamos a Bolivia enviamos a Chile, enviamos a España, a Brasil hemos ido hasta Honduras, Costa Rica, hasta Suiza, hasta Alemania enviamos cosas ¿no? porque muchas Muchas clientas, seguidoras nuestras, nos dicen, Ana María, no encuentro la tela de caritas. Ana María, no encuentro esta tela que utilizas. Ana María, esto, Ana María, ustedes tienen telas bonitas. Entonces tratamos de complacer a todas nuestras alumnas y a todos nuestros clientes. Entonces, amigas, hasta nuestra próxima clase. Ya saben ustedes que pueden pedir. Visiten nuestro centro de capacitación virtual si desean llevar una clase pagada. Ya saben, todas nuestras clases son completas. Se les enseña desde cero ¿no? cada proyecto hasta terminarlo. Hasta otra clase, chicas. Chao.